Orlando y Estados Unidos están de luto luego del asesinato del reportero Dylan Lyons, cuando recibió un disparo el miércoles por la tarde, mientras se encontraba cubriendo un tiroteo en Florida. El joven fue trasladado a un hospital donde más tarde murió a causa de sus heridas. Pero la tragedia no paró aquí. Un camarógrafo en la escena también recibió un disparo. Permanece en estado crítico en un hospital local, pero responde según reportan medios locales. Los agentes del condado Orange dijeron que el sospechoso de la masacre es este joven de 19 años, quien desató una ola de crímenes. Le disparó también a una madre y a su hija de 9 años, así como a una mujer de 20 años. La pequeña y la joven de 20 años fallecieron. La madre está en estado crítico. En una publicación de Twitter desgarradora, Casey Lynn, una mujer que se identificó como la prometida de Lions, escribió, el amor de mi vida fue asesinado y no volveré a ser la misma nunca. Información oficial indica que el sospechoso ha sido arrestado en al menos 11 veces antes de esta masacre, desde que era menor de edad, por cargos que van desde robo a mano armada, robo de vehículos, agresión agravada hasta violencia doméstica y posesión de cannabis. Soy Carlos Moreno, gracias por estar en nuestra sintonía.